¡Ay, huesos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, mi brazo! ¡Eh! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Necesito... Necesito recuperar mi fuerza, banda. Necesito recuperar mi fuerza. Moverme. ¿Cómo han estado, eh? ¿Cómo han estado estos días? ¡Ey! Los nuevos. No crean que nomás es venir aquí a divertirse. Es venir aquí a divertirse y aprender. Por ejemplo. Hoy vamos a aprender cómo se mide una boobie. ¡Acá no! Vamos a... Resident Evil 8, ¿ok? De nuevo al R a Resident Evil 8 Pero ya nos quedamos sin la Lady Ya nos quedamos sin la Lady, mestre Me mesco. Perdón, banda, es que le di muy duro Una gran arma, señor Te está burlando de mí ese vato, güey Te está burlando de mí bien, cabrón Me tienes hasta la madre, loco Nomás porque no te puedo hacer nada Ni con mis dedos de chill <risa> Ahora perro, ahora perro. Ah, ¿piensas que me puedes esquivar, eh? No me puedes esquivar. Me dijeron que tengo que ir a una casa, pero no sé, no recuerdo cuál casa. A ah, lo mejor es la que está allá. Vamos a ver. Chistesa, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ch loco. A mi mir. A la vez más usted bien cabrón, lo siento. <risa> y es que aparecen de la nada p Juego de terror Es esta la chimenea roja Señora, soy de la copel ¡Abre! Ay, qué miedo Ay, qué miedo Recuerden, banda, que esto es un juego de terror Entonces, en cualquier momento me puede salvar un... Digo, me puede saltar algo y me... asustarme Bu. A ver, voy a intentar... Ah, mira, por allá, por allá, por allá ¡Ah! ¿Qué fue eso? Puro p... susto mal hecho, eh Puro p... susto mal hecho ¡Ah! tu madre, quien haya sido Estoy bien asustado, güey Estoy bien paniqueado oh, Por Dios, tengo miedo Ay, Chico, de terror, güey Cuando menos te lo esperas Te pone bien terrorífico el asunto ¿Te vas a levantar? Por si acaso, perdón Es que cuerpo que veo, cuerpo que culeo Digo, cuerpo que, que me aseguro que esté muerto No no me pongan a una niña llorando, güey Porque me va a asustar bien ¿Qué es esto? Mira por la ventana ¡Ah! ¿Cuál ventana? ¡Mi <risa> <risa> <risa> creeper! ¡Ah! ¡Ay! Pensé que iba a salir algo, güey ¡Ah! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Hijo de la chingada! ¿Cuánto tiempo estás ahí, perro maldito? ¡Asqueroso, güey! ¡Ay! Se me olvida que es eso? ¡Qué terror! güey. ¿Y ahora qué? Ah, paso por debajo, claro. Con el miedo de que se me caiga encima. No va a pasar, no va a pasar. Ah, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. No, no, no, no, no, no, no, no, Ching madre, quita, tata, guaya. Deja, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Toma, toma, toma. No más piedad para ti. Ahora yo voy a hacerle que te voy a andar besando. Ven para acá. Espera, qué mierda. <risa> Tetrero, cementerio. ¡No! ¡Alguien me quiere dar el pinche susto de su vida! ¡Te voy a meter una pinche granada, loco! Ya me tienen harto con sus gustos a la bestia. Ah, es un puerquito. Perdón, puerquito, Es que ya me han asustado. <risa> Oye, ya me tiene harto este pinche juego de tantos sustos. Ya, por favor. Ah, no, no, no. Yo soy ramo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Correle, correle, Pancho. Correle, correle, correle, correle, Hijo de ch... Me aparece otro baboso. Ya dejen de aparecerme, por favor. Estamos perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas, A usted le gusta el pico. Me encanta el pico. El pico de gallo, por ejemplo. Hay muchos picos que me gustan. Una hierbita por aquí que... Una que sirva. Algo, algo, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¡Ah! Madre. Buenas. Vengo de la Coppel. Ya pagó. Ya apagó el mes de los muebles. Buenas, ¿qué tal? Con permiso, con permiso. La... Eres la real, ¿no? Maldita sea. Tanto Muñeca loca. Examinar pierna. Hola la madre! ¿Qué? ¿What? The? ¿Qué pido? A ver, ¿de este lado también tiene otra? ¿Y ese agujero? Hola madre! Le estoy moviendo el ojo. Esa madre se va a mover. Vamos a quitarle el anillo. ¡Es el anillo de mía! ¡No Anillo cubierto de sangre! Wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey. Y aquí no me va a parecer nada malo porque no está pasando nada, ¿verdad? Porque no, no pasa nada malo, no pasa nada malo. Hijo de tu chada, padre, ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Oh! Hijos de la chada! ¡paren! Estás enfermo, Bruce Wayne No, no es cierto ¡Uy, <risa> justo de tu p***a! ¡Vatos, déjate de asustarme! ¡Me estoy metiendo en el juego! ¿Quién está ahí? ¿Por qué está tan silencioso? ¡Ey! Hagan ruido. Ah, no ese ruido. Otro ruido, banda. Otro ruido, ese no. No botes para atrás, no botes para atrás, no botes para atrás, no botes para atrás, no botes para atrás. Correle, güey, correle, güey. ¡Córrele! Ay, correle. ¡Ay! ¡Ay! Ya, güey, ya. Me chico de miedo, güey, ya. ¿Qué pedo? ¿Quién ¿Tienes? ¡Ah! Ok. mía. ¿Eres tú, mía? <risa> Perdón, banda, es que me estoy asustando con todo. Ya, ya no aguanto. Ya no aguanto, banda, ya no aguanto. No sé qué me está pasando. Antes no me daba tanto miedo. No sé qué pasó. Ya, ya, por favor, ya. ya me quedo. Ya Ya Ya Ya Mientras no me volten a ver, mientras no me volten a ver Todo bien, hagan, ustedes esos dos Unas tijeras Corre, corre, corre Corre, corre, corre, corre, corre Me va a aparecer algo ahorita, me va a aparecer algo Ey, chica Hazte allá, hazte allá. Ojo, no me digas que tiene un corazón real Banda, ándale, tiene eso Medallón de latón Vamos a poner este Sería el medallón, ahí está Ojo Banda, estoy en VR. esta madre sí da un chico de miedo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¿Ya me dejas ir, por favor? ¡No quiero que nada me agarre! ¡Mi hija! No recuerdo cómo se llama. Dios mío, señor, sálvame. Run. Hola. Holy es sh. ¡Oh, la madre, la madre, la madre! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele, güey! ¡Oh, la verdad, güey! ¿Qué es esa chingadera? Me tengo que esconder, ¿verdad? Me tengo que esconder. Ok, ok, ok. ¿Puedo esconderme? ¿Puedo esconderme? ¿Puedo esconderme? Dime que no me encuentras. No, por favor. No, por favor. No estoy aquí. ¿Qué eres tú? ¿Por qué pareces un bebé? ¿Por qué gritas como un bebé? Vete de aquí, maldito. Nomás porque no tengo un arma, perro. ¿Se fue para siempre o sigue aquí? Ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre, a la verde, Vámonos vámonos a la verde, Vámonos a la ya la... Ya cabrón, hable bien bra, bra, bra, bra, bra, bra, ábrete bra, bra, bra, bra, bra, ¿Qué bra, es bra, de bra, bra, bra, bra, bra, la Ay no. Ya sé, voy a agarrar el fusible, va a venir esa chingera y luego me tengo que esconder Agarramos el fusible. Y se apaga la luz. ¡Hágase pa' allá! ¡Órale! ¡Uhúscale, demonio! ¡Oh! ¡Oh! voy, ¡Oh! voy, ¡Oh! voy, voy, voy, voy, voy, vale, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, wey, córrele, wey, córrele, wey, córrele, wey, córrele, güey, córrele, güey, córrele! Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Dios mío, señor, sálvame. Dime que por aquí no me va a encontrar, que se va a fijar allá. Perro maldito asqueroso, hazte para allá. No, no, para acá no No agaches la cabeza No, no, no, no No, no, ¡No! ok, ya se va, ya se va Ya, uy, no, no sé si voy a aguantar Otras dos, dos castillos más Está aquí el niño demonio Ahí está, fusible ¡No! ¡Maldito! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Socotis! ¡Soconismo! ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, perdedor! ¿Y esta rosa? ¡No te vayas! ¡No puedo no, no, no, no, no, no, no, este es no, no, no, no, no! ¡No! ¿Qué hago? No tengo nada, no he recuperado nada. Ándale, te agarré, maldita. ¡A la madre! ¡Toma! ¡Oh, maldita! ¿Sabes qué le hago a los muñecos de tu tamaño? No es cierto, no es cierto. ¡Ah, unos, córrele, córrele! Debe estar por acá, Debe estar por acá, miren, todo, miren toda esa sangre. Estamos jugando las escondidas. ¡Toma! ¡Toma, maldita! ¡Toma! usted así! ¡Ey! ¡No te metas en asuntos personales! ¿Para dónde fuiste? ¿Para dónde fuiste ahora? Dime. ¡Te tengo, maldita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, ¡Órale! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? toma! ¡Oh, oh, Mía Lo solucionaré todo Me la voy a coger <ríe> O sea, que la voy a agarrar Frasco <ríe> de piernas ¿Y mis armas? Ah, por fin Ah, sí, mi matamoscas Me siento mucho más seguro, Banda, con mi matamoscas. Andamos bien, andamos bien. Solamente nos tomará tres sesiones con, con el psicólogo. Aquí debe de haber algo. Aparte de este vato cayendo del techo. ¿Dónde caemos? Este vato le juega al Fortnite. Tengo que recuperar a mi hija. Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Creo que es para este rumbo. Donde está la tumba, la tumba. Muy bien, aquí es. Vamos a ir. ¡Ay, lo vea! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! Sigan viendo. El aim de Valorant. ¡Mataron! ¡Mataron, Mataron un inocente. inocente! Vamos de regreso. No vamos a dejar que ese maldito nos mate de nuevo. Esta vez no me voy a dejar, ¿eh? Eso. Ven aquí. ¡No! ¡No! ¡Maldito! No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Ok, es tiempo de usar de sniper. ¡Todo oh, la madre! ¡Oh, la mierda! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Eso, ven, ven, eso, eso, eso ¡Toma, perro! ¡Cúrrele, güey, cúrrele, güey, cúrrele, güey, cúrrele, güey, cúrrele, güey, cúrrele ¡A la madre! ¡A la madre, a la madre, lo la madre! ¡Ah! Madre! ¡Oh! ¡Madres! ¡Ahora sí, perro! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, eso estuvo! Me gastó todas las piñ... Espero que esto valga la pena ¿Quién fue muero por el resto? Ah, ¿verdad? ¡Escóndete, Anónimo! ¡Escóndete! A la madre, ¿y este lugar? Ya estuve... ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Oh, lo ¡Ah! ¡Ah, mi cuerpo! ¡Ah! ¡Ah, mis huevos! <ríe> no sé qué me está pegando, la verdad No sé qué me está mordiendo Maldito, maldito, muere, maldito, muere ¡Escopetona, perro! ¡Escopetón, mamón! Toma A mimir A beber. Trate de asustarte a... la pedaz? ¿Quién más quiere un poco de esto, eh? Un poco de esto Ya no pueden conmigo Yo vengo a matar todo lo que se mueva Y cómo se mata el gusano Y cómo, ¿Cómo se, se mata el gusano, el gusano? Se mata así, Se mata A la madre ¿Qué onda, banda? ¿Cómo lo vieron, eh? Un chingo de sustos. Ustedes me asustaron muchísimas veces. No se los voy a perdonar.